La expo se llama the, the Quiet Sense of Nature en inglés, que es el, el, el, el sentido sutil de la naturaleza. Y es sobre, sobre el, la idea esta de que, que, que hay varias capas cuando miras la, la realidad. Porque es sobre la realidad, en, en, en, eh, finalmente. Mi idea es que hay varias cosas que, que se ven menos, pero que son más importantes que las que son más, más evidentes. Que, van más, más, que son más potentes. Y entonces, en... Esta expo y la serie, que es la primera expo de la serie, es mostrando eso, que es un viaje personal en la búsqueda del sentido esto sutil de, de la realidad que, que es alrededor nuestro. Sí, todo es analógico desde, desde, bueno, desde tomar la foto hasta, hasta imprimir y hacer las impresiones. El tamaño en general en una, en una foto es muy importante porque es como en pintura, cada imagen cada foto tiene su tamaño especial, que, que va muy bien con esta foto. Entonces, en este caso, es el tamaño que, que, lo, que, lo, que lo tengo ahora es el más grande de que, lo, de que normalmente trabajo. Pero igual es un tamaño muy pequeño, es 10 con 15, pero es, es, es por, por tener más, más, más interacción con, con, con la gente que mira y más, más intimidad.